Edición número 13 de las jornadas de la trufa en Molina de Aragón. Es la decimotercera que quiero decir. Ayer me decía una, una periodista y dice, vaya vale, número, ¿no? Digo, no, no, los números son para sumar y pasarlos. O sea, que esto siga adelante, que esto siga para, para sumar, no para restar. Y que, bueno, que hablamos de trufa, que es un, un producto muy importante para la comarca y, la, y las arañas, eh, Soria, Cuenca... Eh, y que, bueno, que nuestros restauradores siempre están contentos con, con vuestro producto y que, y que esta feria sea productiva. Eh, la trufa ha tenido, o si sea, hacemos una revisión histórica, ha tenido un aprovechamiento histórico en esta zona que eh, hace 60 o 50 años creó bastante actividad económica. En la actualidad ha estado hablando de la, del aprovechamiento de trufas silvestres. En la actualidad ha habido 17 aprovechamientos solicitados. Este declive en el aprovechamiento de fruta silvestre se ha visto de alguna forma, eh, digamos, reemplazado por eh, el aprovechamiento de los cultivos de la plantación de encina, fundamentalmente, con micorriza de trufa. Nosotros creemos que la trufa tiene todavía bastante proyección de futuro como una actividad económica, pero creemos que para ello es importante aumentar el conocimiento y, sobre todo, la divulgación. Creo que actos como este ayudan bastante, sobre todo, a, a esas dos, eh, esos dos tipos de, de, de actuaciones. Desde Diputación eh, colaboramos con todas estas ferias, en la medida en que podemos, vamos a seguir haciéndolo. Y más Esta comarca necesita de ayuda de, tanto de la Junta como de la Diputación y en ello estamos. Y del Ayuntamiento, por supuesto. Eh, también es verdad que si no hubiera este tipo de asociaciones que se dedican a organizar este tipo de ferias, pues sería complicado hacerlo.